Como una flor en primavera, ¿eh? como en primavera sale mariposa bella de una oruga que se arrastra por la tierra Así te siento, como el dulce viento, el paladar como el tocar o caminar en el desierto Porque no existe nada más presente que tu presencia Y yo nada cambiaría porque estás presente Quiero habitar contigo para yo verte y conocer más de ti Ya que en de diferente, Dios Quiero ser más imitador de tu persona Quiero, quiero tener tu santidad para tu gloria Lleno de tu amor y de tu espíritu Y que siempre me acompañes para que en la tiniebla brille Luz. quiero darte el corazón que mucho me palpite en obediencia caminar dejando huella por la pista y aunque me falte letra pues expresame que nunca falte tu palabra no existe nada que pueda llenarme yo te amo dios con todo el corazón yo no sé vivir si no tengo tu amor yo te amo dios con todo el corazón yo no sé vivir si no tengo Busco de ti porque me conviene a mí salvarme. Me cansé de ser esclavo, falso sin identidad. Caminando según norte, pues mi norte era el pecado. era camino con Jesús, pues el pecado queda atrás, ajá. Yo solo quiero más de ti. Quiero ser más fiel para que firme yo contigo permanezca. En medio de dificultad Seguiré creyendo mucho más y más Pero tu promesa no cambia never Nosotros somos inconstantes Tú sigues siendo el mismo siempre Por eso clamo Espero en ti, yo no reclamo Porque sé que tu plan Es más perfecto de antemano Y si caigo tú me sostienes con tu mano Dejándonos 29 En busca de la oveja que sí aparto Y llevando aquella oveja entre tus brazos Llevando en tu regazo descanso tranquilo No quiero ir atrás, no quiero pasillar Por un lugar oscuro que me contamina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 Padre, síguenos llenando más de ti, para cantemos conforme a tu voluntad A ti sea la gloria y la alabanza, por los siglos de los siglos, amén Quiere produciendo, Michael la provincia, Dafne Solano, Neovastago.